¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente Yo soy Nicole, para los que no me conocen Y les cuento que hoy día, estoy grabando, es día lunes Y esto creo que jamás ha ocurrido en el tiempo que llevo en YouTube Obviamente por el título del video ya saben de qué cosa les voy a hablar Algunos pueden estar sumamente sorprendidos Otros quizá no están enterados de que estaba trabajando Pero sí señores, llevo... Bueno, llevaba <risa> Llevo trabajando cuatro años y medio, casi cinco, pero no llegué a los cinco años y quiero, bueno, más que nada contarles, actualizarlos en mi vida. Porque ha pasado muchas cosas desde la última vez que les hablé. Los videos anteriores han sido de Chile, pero no estaba como que muy comunicativa por ahí porque fueron de las vacaciones de diciembre. Así que por ahora me van a ver bastante aquí en el canal. Antes de seguir, quiero que se suscriban abajito en el botón rojo porque es muy importante para mí. Así que nada, se los pido, vean ahora, suscríbanse, gracias. Quería contarles cuál era mi situación actual y por qué había renunciado a mi trabajo. Para ponerlos en contexto, yo entré a trabajar a Sin Escape, que es un programa de entretenimiento de aquí de Lima, Perú, que es el más conocido. Lleva como 19 años, 19, 19 años este año en la televisión de América TV, que así se llama el canal, y entré por medio de prácticas preprofesionales entonces obviamente mientras estudiaba practicaba y pasó el tiempo y eventualmente me quedé trabajando en la, en la oficina con los chicos de Cine Escape lo que yo me dedicaba era ver todo el área digital en redes sociales youtube instagram facebook absolutamente todos hacía videos y bueno y paralelamente para el programa tech que es de tecnología que es de la misma productora Me encargaba de hacer un segmento para la tele Cuando ingresas a trabajar a un lugar nuevo Que va así con tu carrera Es obviamente mucho más surrealista Y es como más impactante y más emocionante Por lo tanto más motivador Ir a un lugar en donde te encante trabajar Me levantaba todos los días súper emocionado Porque me pasa que cuando hago algo O está por pasar algo que me emociona el día, La noche anterior no puedo dormir Así me pasaba literal todos los días Se juro, no los miento Me encantaba lo que hacía Estaba muy convencida de que eso era lo que quería y pasó el tiempo obviamente estaba cada vez más mucho más acostumbrada a lo que estaba haciendo al hogar, a la gente para esto chicos, sé que al menos uno está viendo este video de la OFI de escape ustedes creo que probablemente sean los mejores compañeros de trabajo que vaya a tener en mi vida y posiblemente que existan en este mundo porque son increíbles ya más allá, o sea un paréntesis al trabajo Creo que la calidad humana de un ambiente laboral debe ser muy importante. Con ellos compartes, digamos, la mayoría del tiempo. Creo que es importante uno que llevarse bien y que sean, bueno, amables y súper creativos, igual que tú, pues, ¿no? Eventualmente terminé de estudiar y ya me pude dedicar al 100% a trabajar en, en la oficina. Casualmente bajaba al set de grabación para ver y ayudar en la grabación de tantos en escapitec, Pero luego obviamente con el tiempo me fueron asignando más cosas. Y cada vez era más importante. Y ya dejé de bajar, digamos, a lo que era el momento más eh, importante para cualquier comunicador. Cualquier estudiante que esté siguiendo audiovisuales. O que le gusten las cámaras y todo eso. Porque obviamente el movimiento que hay en el set es increíble, es alucinante. Es en verdad experiencia que solamente la puedes vivir in situ en el momento. no Contárselos en verdad no es como no les va a hacer justicia. Pero bueno, dejé de ir porque tenía obviamente ya otros cargos y a pesar de que me gustaba mucho, me aburría por momentos porque escribía harto en la web, me pasaba escribiendo bastante, casi todo el día y bueno, uno que otro día ya me dedicaba a editar lo que me tocaba para hacer en la tele. Y el tiempo fue pasando, me fui estancando en lo mismo y llegó hace unas semanas que tomé la decisión de decir adiós obviamente todo fue de la mejor manera no hubo ningún resentimiento de parte de nadie fue totalmente decisión mía y eh, ¿por qué lo hago? ustedes pensarán oye, pero tienes que tener algo seguro, ¿no? Oye, ¿y a dónde te vas? ¿qué vas a hacer? ¿a dónde te vas? y ahora... no, <risa> era muy simple estoy buscando trabajo así que si alguien ve y necesita de mis talentos aquí estoy, pueden encontrarme donde quieran. Pero, eh, nosotros trabajamos en Pachacamac, que es como a una hora de la ciudad de Lima Y eso era... Aparte de agotador, te, me drenaban las energías tanto de ida como de regreso a mi casa Era imposible hacer otra cosa que no sea más que trabajar Y bueno, los fines de semana no me quedaba tiempo de hacer nada, no podía dedicarme a YouTube Porque solamente tenía esos dos días y a veces tenía planes, entonces decía Pucha, ya la otra semana lo puedo hacer y así. La otra semana se sigue pasando el tiempo y al final como que nunca tenía tiempo de hacer mis cosas, de mis planes. Más que nada como que hacer más lo que a mí me gusta. Creo que con el tiempo dejó de ser mi trabajo algo que me gustaba y algo que me apasionaba, sino pasó a ser algo monótono y me empecé a aburrir. Y me aburría demasiado y ya me sentía mal con tan solo ir. Me, me aburrí, caí como en un agujero negro en donde no podía salir y siempre hacía lo mismo. Y tampoco tenía oportunidades de, de hacer otras cosas Porque ya me había encasillado en eso y, y no se me permitía, digamos, al menos no me ofrecieron nunca Y cuando lo pedí tampoco me dieron la oportunidad de seguir algo diferente Sentía que no tenía salida ni escapada Así que la decisión que tomé fue Me retiro Y hasta ahora han pasado tres días y obviamente lo extraño Claro, o sea, ahora tengo mucho tiempo para pensar He planeado las cosas que quiero hacer acá en YouTube y en mi vida Fuera de cámaras Pero ya me imagino que pronto les iré contando Qué cosas quiero hacer Y dedicarme a esto, porque esto es lo que me gusta Me gusta grabar, me gusta hablarles Me gusta editar mis propios videos, mi propio contenido Poder ser mucho más creativa Porque siento que dejé mi creatividad de lado O sea, como que la llamita de la creatividad se apagó Porque simplemente estaba exhausta, Estaba muy cansada Y sin ganas de, de crear Porque eventualmente mi trabajo Como que no me dejaba Tiempo para nada más estaba como atada de manos, chicos, estaba muy atada de manos y soy joven y actualmente no tengo nada, o sea, obviamente, eventualmente quiero tener mi propio departamento, tener mi propio auto, poder viajar más seguido. No tenía como los ahorros que yo desearía tener. Obviamente ustedes dicen, ay Nicole, pero si ya no estás trabajando, ¿qué ahorros vas a tener? No, yo sé pero llegó un punto en que la plata el dinero ya no era lo importante para mí ahora estoy mentalmente en paz estoy muy tranquila, estoy contenta, estoy muy feliz de verdad hace mucho tiempo que no me levantaba contenta de tener el tiempo de dedicarme a mí misma y a mis cosas creo que eso era lo que necesitaba porque ni bien terminé de estudiar ya estaba trabajando y literal nunca he sido desempleada yo sé que para muchos es una locura pero eh, yo estoy muy segura de, de la decisión que he tomado. Obviamente sigo buscando trabajo, no es que me voy a quedar acá rascándome la panza haciendo videos en YouTube, porque obviamente tener dinero de esto es bastante complicado, pero sí no descarto la idea de volver a trabajar en una oficina. Jamás, o sea, no descarto nada. Solamente quiero ahora un tiempo para mí, para hacer lo que me gusta, para ver cómo me va. Me considero bastante talentosa y no estaba aprovechando mis recursos, no estaba aprovechando el tiempo para usar mi, mi cabeza de, de creativo perdón, voy a tomar limonada porque hace mucho calor no fue una decisión, tomada eh, tomaba muy deprisa, de hecho vengo pensando esto hace fácil más de un año pero siempre tenía, no me voy a ir de un trabajo hasta no conseguir otro pero eso ya llegó a ser imposible, no, no podía seguir en un lugar en donde no estaba contenta ni motivada a seguir lo que yo quería Felizmente mis papás me apoyan, mis amigos me apoyan eh, Trevor me apoya, así que gracias por aceptar mi locura Y confiar en mis talentos y en lo que quiero hacer y mis planes Ahora toca trabajar bastante, o sea voy a hacer videos más seguidos Así que me van a ver mucho más seguido por aquí. Voy a mover mis redes sociales, voy a conseguir cositas que hacer para recabar fondos y poder seguir haciendo esto. Creo que confío en mi decisión y siento que es una buena decisión. Creo que he tomado, he hecho lo correcto. Porque de hecho, no les había contado hasta ahora, me estaba olvidando lo más importante. El día que yo decido renunciar a mi trabajo, me pasa una cosa muy rara. Un cantante mexicano que me escribió y me dijo quiero que uses mi canción que recién acabo de lanzar mi single porque mi novia y yo somos muy fans de tu canal. Si hubiese pasado eso en cualquier otro momento, no me hubiese dado cuenta. Ni siquiera lo hubiese tomado como una señal de que mi decisión era correcta. Así que pasó esto y dije, oye, no sería tan relevante para mí si no estuviera tomando la decisión de quitarme el trabajo. ¿Me entienden? O sea, es como ahora, como si el universo me hubiese dicho, ahora vas a tener más tiempo de dedicarte a lo que te gusta. Ya, yeah. esa es una señal. La segunda señal que he querido tomar como señal, ¿ok? No se ríen, yo soy como... Poco supersticiosa, pero creo que eran como cosas de, veces, de verdad muy puntuales. Que no podía pensar en otra cosa que no sea eso. La segunda señal fue eh, que me llamaron para un trabajo de modelaje. Hace tiempo estoy en stand-by de modelaje por mis brackets. Que ya pronto, pronto me los van a sacar. Así que espero poder por ahí también seguir trabajando en ese rubro que he dejado de lado. Por más creo que un año, creo un poco más que un año. Y la tercera señal. <risa> eso fue... No sé, fue muy raro Un día estaba yendo a mi trabajo, me bajé Y se me cayó mi lonchera Se rompió mi tupper de vidrio con comida, con mi rico estofado de pollo que había hecho mi mamita Se me rompió Era como el universo diciéndome, ya no vas a necesitar este tupper Los últimos dos días del trabajo tuve que ir con bueno, un, tupper de, un tupper que tenía acá Si se me hubiese roto el tupper en cualquier otro momento me hubiese comprado otro y fin, no pasaba nada pero ahora ya no necesito comprarme tapas porque no lo voy a usar, al menos por ahora. Y tengo más tapas en mi casa. Pero es una cosa muy, muy rara, muy loca, que las he querido tomar así y creo que me hacen sentir mejor. Y me hacen sentir bien y me aseguran de que esa es una buena decisión. Siento que he perdido muchas cosas en estos cuatro años que he podido hacer y no pude por tiempo. Así que estoy preparadísima para lo que venga. Preparadísima para lo que venga. Estoy... Estoy muy feliz, de verdad no calculo lo feliz que estoy Esa ha sido mi explicación de por qué he renunciado Espero que de algún modo pueda servirles de algo Mi experiencia eh, Yo creo que estar en un lugar tóxico que no te hace feliz O que simplemente dejó de inspirarte Creo que es momento de zafar de ahí Puede ser difícil, puede que no tengas un plan B como yo, no tengo plan B. Este es mi plan B, ustedes son mi plan B. Es ahora o nunca, o sea, o arrancas ahora o no vas a arrancar nunca. Es lo que es mi moto, es mi, mi frase, mi lema para tomar decisiones ahora o nunca. Considero importante eh, tomar decisiones si eres joven. Tómala, o sea, arriesgate, no importa si la cagas, no importa si te equivocas, total, eres joven, después ya no vas a poder equivocarte, no vas a poder renunciar al trabajo porque obviamente vas a, ne vas a tener más responsabilidades y más cosas que hacer y creo que menos tiempo, así que es ahora o nunca. Bueno, yo 20 minutos hablando a la cámara y espero que algo de estos, no sé cuánto voy a editar, 15 minutos, les sirva de algo para poder aplicarlo en sus vidas, ya saben, el que no arriesga no gana, así que vamos a ver, les voy a ir actualizando qué onda con mi vida, próximamente nos vamos a ver muy pronto, de hecho esta semana se supone que tengo que grabar otro video, pero nada, espero que se suscriban a mi canal, dale like, click a la campanita para que sepan cuándo subo un nuevo video y síganme en mis redes sociales que por ahí voy a estar más activa, los quiero, nos vemos en el próximo video chicos y a ustedes de la hobby los quiero también y los extraño.